Les damos la bienvenida a este seminario, a esta mesa de encuentro entre algunos colegas de la Sociedad Iberoamericana de CRM enfocados en el relacionamiento con clientes al que denominamos retos, desafíos y oportunidades sobre la experiencia del cliente a partir de esta crisis COVID-19. Vamos a estar intercambiando con José Carlos Yamaguchi de Perú Marta Lucía Restrepo, de Colombia, con Hugo Bruneta de Argentina, y yo, quien les habla, Gabriel Budiño, de Uruguay. Para comenzar, le damos eh, la palabra a Hugo. Adelante, Hugo, por favor. Somos todos cofundadores de la Sociedad Iberoamericana de CRM. Faltan, por supuesto, muchos más amigos y colegas, pero, bueno, pero queríamos empezar a darles algo y empezar a transmitir un poco... Eh, cómo vemos el panorama desde el punto de vista, obviamente, desde la experiencia del cliente, desde la gestión de las, de las relaciones con el cliente y, en definitiva, del, del marketing personalizado one-to-one. One. Eh, este este aparato lo que hace es conectarse a su celular y mediante una plataforma que tiene de, de, de algún material muy sensible, como alguna silicona o algo parecido, uno puede transmitir un beso a distancia. Entonces, cuando yo estaba mostrando esta, esta imagen de esto que, que sí existe, o por supuesto que no es una ficción, eh, la gente hace tres o cuatro veces lo miraba como algo que, ¿para qué lo querría? No? Y yo estaba pensando, esta mañana cuando preparaba la, la charla, eh, si, no sé si ahora la, lo querrían o no, pero digo tomó otra connotación, o sea, hasta la experiencia del beso tomó otra connotación, ¿cuántos de nosotros querríamos, este, aunque sea abrazar a algún ser querido?, eh, eh, o, o no, no, no es una relación nada más que de pareja no darle un abrazo a un, a un padre que no lo podemos ver porque eh, es un grupo de riesgo o algún amigo nosotros bueno en Argentina por ejemplo y en Uruguay también eh, nos saludamos con, con bastante acercamiento físico inclusive entre hombres los que han estado en Argentina Uruguay saben que entre hombres nos saludamos inclusive con un beso eh, entonces todo eso hace que haya cambiado la experiencia, no solamente del cliente, sino que haya cambiado la experiencia del, del, de la persona en general. Entonces, como ustedes saben, las experiencias están formadas por las expectativas, y la gran pregunta que nos hacemos hoy, ¿cuáles van a ser las expectativas que se están formando? ¿Cuáles son las expectativas que se están formando? ¿Qué esperamos que pase para, para cuando todo esto termine? Que por supuesto, yo no tengo dudas, y creo que nadie la tiene, que va a terminar... Y, y nos va a dejar una marca en el corazón, eh, algunos este, más profundas que otras, pero ¿cuáles van a ser nuestras expectativas? ¿No? Y lo que yo noto hoy, por ejemplo, es una, una super sensibilización en cuanto a cómo no, lo que nos dicen, cómo nos lo dicen. Ustedes pueden observar en las redes sociales cómo la gente toma temperatura por algo que en otro momento hubiese sido algo gracioso. Yo mismo fui... Fui parte de un comentario que hice sobre algo que para mí era gracioso, eh, al 80% le pareció gracioso y el otro 20% quedó indignado, pensando que yo hablaba de otra cuestión en una, una época de enfermedades. Digo, no sé quién tiene razón, ni me importa, pero estamos hablando de que la gente se ha sensibilizado mucho más de lo que lo estaba, y al terminar esta pandemia, eh, eh, no va a ser algo más, no va a ser algo que quede en el recuerdo, va a ser algo que nos va a cambiar la, la vida, en los próximos años, y la forma de ser y la forma de pensar. La mayoría supongo que nos vamos a volver un poco más tolerantes, porque después de lo que vivimos, vamos a decir, pensar que lo, que lo que se viene no es tan, no es tan eh, dramático, y otros estarán menos tolerantes porque, bueno, eh, cada uno reaccionará de un modo diferente. Entonces, las expectativas que forman las experiencias van a ser diferentes. Nos estamos acostumbrando a utilizar medios de, de comunicación online. ¿sí? Las universidades están trabajando sobre clases online y programando clases online y, y algún, alguno que hace futurología por ahí dice bueno, las clases presenciales probablemente no, no vuelvan a ser como antes y haya un mix, es muy probable no lo sé, la compra de, de insumos a través de mercados de mercados electrónicos de compra, etc. Entonces, la, la, la, la experiencia del cliente, si bien no va a cambiar sustancialmente porque seguimos siendo personas, seres humanos, con, con costumbres arraigadas desde hace mucho, y no creo que cuatro, cinco, seis, siete meses, un año de una experiencia negativa nos cambie mucho, pero creo que sí las empresas van a tener que tomar en cuenta estas cuestiones para eh, empezar a, a, a trabajar sobre lo que es la experiencia del cliente de una forma mucho más seria. Entonces, eh, algo que es importante mencionar, que lo que más fideliza, por lo general, es quitar un dolor al consumidor, ¿no? Por encima de lo lindo, lo novedoso, lo inesperado, quitar dolores. Dolores eh, no físicos, aunque sí podrían ser los físicos también, ¿no? Uno ve el, las largas colas que puede haber en las calles para comprar algún insumo, o alguna alguna compra de, de, de, de víveres, entonces, bueno, finalmente nos van a doler hasta las piernas. Pero yo no hablo de ese dolor, sino que hablo de un dolor emocional. Y las empresas de todos los tamaños, de todos los sectores de la economía, van a tener que estar muy, pero muy atentas a esta cuestión, y empezar a entender que lo que antes podía ser una tontería, ahora ya no lo va a ser porque estamos mucho más sensibilizados. Eh, en definitiva, eh, siempre yo, particularmente, mi idea es que eh, el precio es una variable importante, pero no es la principal, y creo que ahora todavía va a ser eh, más marcada la diferencia. Algunos estará pensando, mientras yo digo esto, bueno, pero también vamos a tener menos plata, sí, un tiempo, eh, y eso creo que se va a acomodar, el mercado se va a ir acomodando, porque es una cuestión del mundo entero, y, y creo que cuando le pasa algo al mundo entero, el mundo entero se acomoda mucho más rápido que cuando le pasa a un país. Eh, nos vamos a acostumbrar a las nuevas a las nuevas este, eh, economías rápidamente. Pero lo que no creo es que quedemos menos sensibles que antes y eh, vamos a tener que trabajar en los dolores del cliente en cualquier parte del proceso de servicio. Entonces, expectativas, percepciones para formar la nueva experiencia y creo que ahí está el secreto de todo esto que estamos estamos viendo. Amazon, Google y otras plataformas lanzaron hace bastante tiempo eh, un modo de, de, de comprar a través de un aparato ¿no? en el que yo le hablo, bueno, ustedes, el que tiene I, eh, Mac eh, o, oh, perdón, iPhone, eh, sabrá de, de Siri y, y está el Google, el Amazon Echo, y el, en el Android hay otro, otro sistema que se me acaba de ir el nombre, etcétera, donde nosotros podemos hacer cualquier compra: podemos comprar este víveres, podemos contratar un seguro, pagar la tarjeta de crédito, activar la alarma de la casa o de la oficina. Eh, entonces, eso hace que la experiencia hoy sea más omnicanal que nunca. ¿sí? Eh, tenemos la cuestión presencial, que yo, particularmente, creo que eso nunca va a finalizar porque somos seres humanos que nos gusta interactuar y ver y respirar y sentir el viento en la cara y emocionarnos etcétera pero también hay una parte que probablemente se automatiza y vamos a tener que trabajar en esta experiencia desde otro punto de vista vamos a tener que tener presente que el tiempo para impactar al cliente va a ser mucho menor y que no hay forma de equivocarse cuando nos equivocamos eh, vamos a estar afuera mucho más rápido que, que en la actualidad eh, todos los sectores se van a ver afectados, obviamente, de un modo u otro. Algunos dirán, bueno, pero el turismo mucho más. Yo no lo sé, yo no lo sé, pero trabajar en experiencias del cliente en todos los rubros, creo que fue un gran negocio desde hace mucho de eh, mucho tiempo, mucho antes que, que la pandemia, y sinceramente eh, me parece que fue una cuestión que, obviada por las empresas, ¿no? como algo que podía esperar, y estoy seguro que ahora ya no puede esperar absolutamente más creo que no es tiempo de decir, tenemos que trabajar en la experiencia del cliente, es importante, no es importante, ya está, ya está. Esto es el, este, este va a ser un clic en las vidas personales, en, en las vidas sociales y en las vidas empresariales y como clientes y como, como consumidores. ¿sí? Entonces, más que nunca, voy a hacer un poco más corta mi, mi charla por el tiempo que, que tuvimos que perder, más que nunca diferenciar entre lo que es servicio al cliente de experiencia al cliente, el servicio al cliente siempre lo necesitamos, ¿sí? eh, no podemos creer que eh, eh, saludar a un cliente por la mañana es, es experiencia al cliente, eso es servicio al cliente y les diría que tiene que ver aunque hasta también con, con los modales, ¿sí? con cuestiones obvias, servicio al cliente es entregar las, las cosas en tiempo y forma, eh, que los productos funcionen como lo prometimos, una, de una cantidad de cosas que, que son, este hasta les diría, obvias eh, para el cliente, pero no siempre para la marca o para, o, para el, o para el fabricante o para el proveedor de servicios. Entonces, diferenciar más que nunca servicio al cliente de experiencia al cliente. Entender que los clientes no son guiones, letras, números de clientes, números de pólizas, números de cuenta. Eh, entender que los clientes tienen sentimientos, tienen necesidades, tienen problemas, eh, tienen proyectos, tienen angustias, tienen felicidades, y nosotros no nos podemos sumar a, a darles un dolor más. Eso es de, de, debería ser definitivo, eh, entender esa cuestión. Y para pasarnos al modelo experiencial, como concepto así eh, de cierre, y ya, le paso, y ya le paso la palabra a Gabriel, eh, decir el cliente me tiene a mí, ¿Cómo hago para que me siga prefiriendo? No pensar que el cliente es mío, el cliente me tiene a mí. ¿Cómo hago para que me siga prefiriendo? Bueno, y con este concepto final eh, les, quiero, les quiero agradecer, aunque vamos a seguir contactados por si, conectados por si tienen preguntas al final. Y quienes necesiten la presentación, con todo gusto la mía, por lo menos yo se las paso sin ningún problema. Así que bueno, Gabriel, te cedo la palabra y muchas gracias a todos por este, estar acá presentes. Lo primero, obviamente, es agradecer la oportunidad de estar acá compartiendo con ustedes. Como decía al principio, eh, creo que, que este tipo de situaciones de crisis son también oportunidades de, de aprender, de mejorar, de descubrir, de ver qué, qué podemos hacer distinto y qué podemos mejorar. Y hace un tiempo eh, yo vengo bastante enfocado al tema de, de las comunidades y de las comunidades virtuales, donde la participación, digamos, de... De, de las organizaciones en redes sociales tiene un, un aspecto pero no es el único ¿no? es decir cuando hablo de comunidades hablo de, de, de generar esos espacios donde eh, nuestros clientes nuestros consumidores nuestros usuarios eh, se encuentren digamos ¿no? y, y, y que eh, nuestra organización nuestra empresa sea un espacio para ese encuentro ¿no? y eso implica si hay una comunidad implica autoidentificarse implica una cierta repetición del contacto, implica que haya una familiaridad recíproca, eh, que implica no solo, digamos, eh, compartir la compra de un producto, sino compartir conocimiento, compartir emociones, un espíritu de, de solidaridad entre pares. sí. ¿Y por qué esos elementos de comunidad se pueden llegar a dar en torno a una empresa? Y bueno, obviamente esto no es una página de, de Facebook donde nuestros clientes ponen me gusta o donde nos siguen en busca de, de promociones ¿no? lo que estamos hablando es que muchas organizaciones están en capacidad o tienen por sus características la posibilidad de crear verdaderas comunidades en torno a sus conjuntos de soluciones o de productos o de servicios por lo tanto eh, para, para desarrollar esta idea de, de una comunidad de usuarios una comunidad de clientes eh, deberíamos pensar en primer lugar que eh, la empresa va a ser un actor más de esta comunidad y no el protagonista, ¿no? Estamos como muy acostumbrados a un mundo de, porque así lo hicimos durante muchos años, de streaming, ¿no? de, de, de, de un broadcaster enorme, donde alguien tiene el poder y ese es el que comunica y el resto escucha. Y en realidad lo que ha dado vuelta las, la, los medios sociales y la generalización de internet es justamente esto de eh, de, de empoderar a, a, a los individuos de esa comunidad. Entonces, ¿cuál es la, la propuesta cuando hablamos de comunidades? La propuesta tiene que ver con eh, escuchar, ¿no? Escuchar un poco más a nuestros clientes, no solo escuchar cuando nos dicen en forma directa cosas, sino cuando hablan entre ellos, ¿sí? Cuando crean sus propias eh, canales de comunicación y canales de discusión en torno a nuestros productos o servicios. ¿no? Entonces, Sí, si en redes sociales la clave es la interacción, obviamente no va a alcanzar con ser leído, con ser escuchado y, y tratar de llegar a, a la vista de, de nuestros posibles clientes, sino también de generar una capacidad de diálogo y una capacidad de, de escucha. ¿no? Lo que queremos hacer en esas comunidades de, de, de conjunto de personas que pueden estar interesadas en nuestros productos o servicios, o comunidades que están creadas en el entorno de nuestros productos y servicios, o de nuestra categoría, eh, va a ser escuchar para entender, para conocer, para interactuar, y obviamente, finalmente, para hacer un aporte de valor. ¿no? Entonces, eh, creernos que tenemos todas las respuestas, que somos nosotros y nuestra marca la que dice la verdad, cuando no aceptamos que nos cuestionen, cuando a las empresas no les gusta que sean cuestionadas en medios sociales, cuando no aprovechamos el conocimiento de esa comunidad y cuando no establecemos lazos los integrantes de esta comunidad, obviamente estamos en una situación de, de problema, estamos en una situación de, de no entender las nuevas reglas de juego. ¿sí? Eh, entonces, eh, ¿para qué entonces desarrollar esas comunidades en un entorno como estos de crisis? Y bueno, porque en realidad podemos pensar en otros abordajes de nuestros productos y servicios, y eso es como que la primera razón para, para encarar esto, es decir, encontrar en la comunidad cómo podemos hacer para agregar ese valor. Es decir, si nosotros vendíamos ofreciendo un servicio de una determinada manera o vendiendo un conjunto de productos, podemos escuchar a la comunidad para encontrar que en una situación de crisis sus necesidades pasan por otro lado y ver cómo podemos colaborar con esa comunidad, cómo podemos agregar valor de la manera que la comunidad lo necesita. Y la otra cosa que podemos hacer, y eso es un tema que es mucho más importante todavía, es ver cómo podemos soportar durante una época, de, durante un momento de crisis, cómo podemos darle soporte a esa comunidad para que sea la propia comunidad la que desarrolle las soluciones que necesita. Si nosotros somos articuladores de una buena comunidad de clientes, de prospectos, de seguidores de un segmento, de un tipo de servicios o un tipo de productos, y somos dinamizadores de esas actividades en forma comunitaria para afrontar problemas nuevos, porque obviamente en situaciones de crisis lo que tenemos son nuevos problemas y las soluciones difícilmente vengan de la orgánica de una organización. A lo mejor lo que tenemos que hacer es apoyar a esa comunidad para que desarrolle sus propios vínculos, sus propias herramientas. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar en reforzar los vínculos, en desarrollar empatía y cercanía, conocer realmente quiénes son y qué hacen estos integrantes de esta comunidad de clientes y obviamente hacer llegar a propuestas de valor únicas para cada persona, ¿no? Eso sería nuestro óptimo. Y el otro elemento que es importante es que cuando uno logra desarrollar una comunidad de clientes, cuando uno logra ese conocimiento de clientes en profundidad, seguramente tenga que una herramienta muy poderosa para cuando salgamos de la crisis. Porque obviamente una, una cuestión es cómo me preparé antes para una crisis, obviamente nadie se preparó para esta crisis, pero si desarrollamos comunidades podríamos haber estado preparados mejor para manejar cualquier tipo de crisis principalmente las vinculadas a comunicación. y comunicación. Pero después estaba lo que venía hablando recién, que es durante una crisis cómo apoyarnos en esta comunidad para sostener a la comunidad y para desarrollar propuestas de valor nuevas con las necesidades que tiene esta comunidad en el momento de crisis. Pero también estas mismas comunidades son elementos fundamentales para cuando vayamos a salir de las crisis. Porque lo que es un hecho es que de esta crisis vamos a salir y ya quienes vivimos en el Río de la Plata, lo vimos en el año 2002 de manera muy fuerte. Entonces, eh, ¿qué hacían las empresas o qué hicieron las empresas después del 2002? Otra vez salir a captar clientes nuevos y captar clientes nuevos con marketing tradicional del estilo, no los conozco y les ofrezco algo para que me conozcan y les ofrezco algo para encantarlos, enamorarlos y cautivarlos y hacerlos clientes. En cambio, cuando uno tiene una buena información de los clientes, y si tiene clientes que lo abandonaron en la crisis por problemas económicos, como los que van a estar surgiendo estos días en muchos de nuestros países, si tenemos esa información, una vez pasada la crisis, vamos a poder abordar a esos mismos clientes que durante un tiempo no nos compraron, que durante un tiempo no usaron nuestros servicios o nuestros productos, pero que nos conocen, que saben del valor que podemos aportar, y si lo vamos a buscar con la comunicación correcta, basados en ese conocimiento de comunidad de de clientes, vamos a poder no solo salir nosotros más rápido como empresa de, una, de la crisis, sino también ayudar a nuestros clientes a volver a los niveles de servicio y a los niveles de atención que tenían previo a esta crisis. Conclusión, preparar a nuestras empresas y pensar en desarrollo de comunidades que nos ayuden a afrontar este tipo de situaciones también en el futuro porque si hay algo de que estamos seguros es que estas situaciones de entorno cambiantes, de entornos buca, van a seguir ocurriendo. Bueno, prepararnos para eso desarrollando buenas comunidades de usuarios, de clientes, de consumidores, ¿sí? con participación activa, con involucramiento real, con empatía. Aprovechar esas comunidades durante las crisis para ofrecer propuestas de valor acordes a las necesidades de nuestros clientes en ese momento pero también para soportar o darle viabilidad a proyectos que surjan de las propias comunidades porque eso desarrolla un vínculo fuerte con nuestros clientes y tercero tomar toda esa información para salir a recuperar los clientes una vez que pasemos estas crisis ese es el enfoque que quería aportarle para, para esta reflexión para, esta, para estas ideas y si bien voy a volver a eso después seguramente a partir de alguna pregunta Quería pasarle la posta a Marta Lucía, que ahí... Ahora sí, tenés micrófono, Marta, bienvenida. Gracias, Gabriel, y saludo a todos mis colegas y amigos de la Sociedad Iberoamericana de CRM. Particularmente, quiero darle un enfoque a hipótesis, hacia el enfoque de la perspectiva de lo que podría llegar a suceder en este, en este momento. Primero que todo, ¿de qué contexto venimos? 20 años, eh, que podemos recapitular, han estado eh, ilustrados con experiencias muy complejas, por ejemplo, el virus del oeste del Nilo, SARS, la gripe aviar, cólera, la fiebre porcina, el ébola, el zika y ahora el COVID. Estas experiencias en distintos territorios nos permiten a nosotros hoy tener tres activos de conocimiento a nivel de gestión, riesgos, aprendizajes y actuaciones. Estas actuaciones las podemos dividir en dos líneas, desde el punto de vista de la política pública y desde el punto de vista empresarial. El 90% de las organizaciones del mundo lo constituyen las empresas, entonces ese rol es, sin duda alguna, tiene una relevancia enorme en todo lo que significa la recuperación de ese futuro que comienza hoy. Eh, la política pública, en su haber y entender, se ha concentrado fundamentalmente en la implementación de medidas de todo tipo. Medidas como suspender pagos hipotecarios, arrendamientos, servicios públicos, diferir... Eh, impuestos proveer préstamos a las empresas capitalizar reducir horas de trabajo generar liquidez con objetivos clarísimos primero proteger la vida y segundo incrementar la resiliencia social y económica desde el punto de vista gobierno esa política la estamos viviendo y experimentando en todos estos países en más de 190 países del mundo estamos dentro de esta escuela y estos aprendizajes. ¿Pero qué pasa con las empresas? Postulo tres hipótesis que obviamente derivan de que lo anterior funciona adecuadamente en los próximos tres meses. La primera hipótesis, alineada con lo que Hugo y Gabriel decían, es las personas tendrán un comportamiento totalmente disruptivo en cuanto al consumo de bienes y servicios a partir del mañana. De mañana a las ocho de la mañana. Esto lo estamos observando ya desde una mirada, cambio de valores, y una segunda mirada, cambio de rutinas en las formas de comprar. Algunas han generado muy notables beneficios, especialmente en la administración de la economía del hogar. El cambio de valores nos lleva a ver un consumidor que pasa de la inmediatez a la previsión, que pasa de la anomia a la solidaridad y que pasa de un nivel de indiferencia total, egoísmo, hacia unidad y consideración en el otro. Esto obviamente va a afectar la manera como nos relacionamos con los productos y servicios. El segundo elemento para confirmar y argumentar esta hipótesis tiene que ver con el cambio de rutinas en la forma de comprar. Parece que aparece una nueva regla. Esa nueva regla tiene que ver enormemente con todos los escenarios y todas las plataformas virtuales, online, offline, como ustedes quieran determinarlo, pero es no al contacto físico. Esta nueva regla del juego nos lleva a nosotros a entender que el Canal Digital asume una importancia preponderante en el intercambio de bienes y servicios. Pongo un ejemplo de cifras de Radar, empresa de investigación en Colombia, que nos muestra cómo el 35% de las transacciones se han hecho a través de domicilios, pero solicitudes en el 90% de los casos se han hecho a través de plataformas. Es decir, la, plota, la plataforma online tiene que prepararse para crear unos estándares de experiencia y de autoservicio ética con la incorporación de la tecnología y de la ingeniería en la gestión. En ello, pues, tenemos que entrar a mirar qué quiere y qué necesita el cliente para avanzar en ese enfoque. Segunda hipótesis. Esta segunda hipótesis tiene que ver con el alma del CRM, de nuestro modelo de gestión de clientes. Y la leo literal. La circulación de la información digital crea un nuevo modelo de comunicación para las marcas. Y esto adicionalmente tiene un componente supremamente ácido para lo que es la economía de América Latina incluyendo por supuesto a México y es el marketing social este marketing social implica un compromiso notable con nuestro gap de pobreza los retos que se plantean a las empresas entonces tienen que ver con pobreza y gap tecnológico cómo vamos a solucionar ese tema si la nueva regla del juego es no me toques y no te toco. Segunda cosa, ¿cómo llevar esta transformación digital a la estructura social? Ya no es para la empresa. Necesitamos que en todos los espacios populares, en todas las estructuras económicas, eh, en donde entendemos estratos socioeconómicos, haya acceso y capacidad de uso en equidad de las condiciones tecnológicas y tercera cosa importante que no sabemos que ha sucedido llevamos 25 años trabajando con mis colegas en este tema de la información y sabemos que muchas empresas no dieron oportunamente el salto hacia el escenario de la información y la administración de la misma tercera hipótesis para redondear el tema la asocio directamente con la empresa las empresas están entonces obligadas a asumir su propósito social, ya no solamente el propósito económico del resultado, el propósito que interesa al concepto de productividad económica. Tenemos que dar un, un especial alerta a lo que significa lo social y la responsabilidad en tres frentes. Solidaridad con los más pobres con nombre propio. Segunda cosa, sostenibilidad al modelo económico de las organizaciones que nacen y se gestan en América Latina. Y tercero, valiosísimo, un impulso a los emprendimientos dentro de los territorios en los cuales estos emprendimientos pueden generar valor. Recordemos que esa apuesta que han hecho los gobiernos de nuestros países de estimular toda esta nueva momento por un cierre de oportunidades de oferta demanda de los mismos. Concluyo diciendo simplemente que este es el momento para mirarse, no solamente a las personas, como lo estamos haciendo en el silencio de las distintas cuarentenas de nuestros países, también al interior de las organizaciones y empresas que tienen que replantear su manera de conectar con esta nueva condición y esta nueva formulación de orden económico. Estos son los puntos que quería plantear, Gabriel. Muchas gracias. Se da la palabra al siguiente. Gracias, eh, Marta Lucía. Estaba José Carlos ya por ahí preparado para pasar su intervención. Gracias. Um. Yo quisiera un poco ponerla, comencé con esta escena, que es el, creo que la escena de lo que tenemos eh, vista al, digamos, a la, a la vía pública, podemos hacer de vez en cuando para poder pensar que no estamos en una caja cerrada, ¿sí? Pero cuando hemos estado en esta cuarentena, también eh, podemos percibir, incluso por los medios, que hay algunas cosas positivas, ¿no? Que, por ejemplo, en Lima, que ustedes saben, es la capital que, que tiene eh, la única que tiene mar en la costa, de, digamos, de este, del oeste, eh, han vuelto los, las aves a las playas, ¿sí? Quizás porque ya no están los humanos, no, son, no están los limeños. Eh. Es más, en la playa, una de las playas hemos visto delfines, lo cual era imposible a estas alturas. Y, bueno, en el mundo... Me, eh, Venecia se ve cristalino el, el, el mar, ¿no? Eso es dentro de, de esta crisis, es la parte positiva, ¿no? Pero también hay otros temas que nos hemos desacostumbrado o nos habíamos olvidado, ¿no? Por ejemplo, de jugar en casa con, el, con nuestra familia, de comer en casa, ¿sí? Eh, eventualmente de cocinar, de, de prepararnos nuestros propios alimentos, ¿sí? Eh, ¿Cómo no? Estudiar. estudiar eh, con teleeducación, eventualmente de vez en cuando, y quisiera, quisiera hacer un poco más, pero ejercitarse en casa, y, y como no, el teletrabajo, hemos seguido dictando cursos este, continuamente, y mis alumnos que están conectados este, este, me podrán indicar que esta semana he tenido cuatro tardes largas de cuatro horas. ¿sí? Entonces, esas son las cosas, digamos, este, que, que nos ha dado la cuarentena. ¿sí? Sin embargo, eh, quiero volver a China, donde ellos ya están en Wuhan y he tomado una por cortesía de Laureano Turienzo, una fotografía de las nuevas condiciones de Wuhan, la, primera, la ciudad cero, digamos, ¿no? Y vean ustedes este mall en Wuhan, en China, y por un lado tenemos al cliente con nuevos patrones de comportamiento, nuevos consumidores, eh, obviamente con nuevos hábitos, desconfiado, temeroso, con la distancia social, y por otro lado... Los empleados o los colaboradores de la empresa eh, esterilizando los pasillos y las escaleras cada dos horas, eh, distancia con los clientes, o sea, es una nueva forma de relacionarnos con los clientes eh, distanciados, aunque suene un poco contradictorio. Y esto me lleva a pensar la necesidad de repensar el negocio. ¿sí? Eh, sentimos muchas veces que, que ya no las cosas no van a ser lo mismo, en algunos casos hay negocios que. Están a punto de, digamos, de, de sufrir un colapso. Y entonces, ¿cómo hacemos para eh, reestructurar, repensar el negocio? ¿no? Y definitivamente tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones. ¿no? Y esto implica tanto temas financieros, que seguramente será lo, lo principal. Y en algunos gobiernos, como en el caso nuestro, este, esperamos un paquete importante de 12 puntos del PBI que ayude a las empresas menores de 10 personas este, fuertemente. Pero también hay un tema operativo, ¿Sí? y comercial indudablemente ¿no? y sobre este punto es que quisiera eh, comentar la siguiente lámina que tiene que ver con el go to market, como saben es la nueva denominación de cuando se le llaman al canal y a la promoción ahora que está de moda cambiar a las 4P entonces hablamos de las dos primeras P serán la propuesta de valor y, la, y las otras dos p el go to market ¿sí? eh, canal y promoción y aquí eh, cabe notar lo fundamental que van a ser los, nuevos, los canales online para permitir un, bajar los costos de atención a los clientes. Y esto va de la mano con este distanciamiento social y el ahorro de costos, fundamental. Entonces tenemos que estar preparados para eso. ¿sí? Eh, otro, otro punto importante es el trabajo en casa, ampliando la, la, todas las áreas, las áreas funcionales posibles. Es decir, ya no solamente las áreas eventualmente gerenciales o arquitecturales, sino eventualmente todas. Y esto implica interconexión de, de, remota con los sistemas transaccionales, eventualmente DRP, etcétera, trabajo en casa, etcétera. Entonces, eh, cada vez eh, se va a reestructurar de una manera di, distinta eh, para los los coworking. Hablaremos de miles de coworking en las casas de, de cada uno. Sí. Eh, otro punto importante también a tener en cuenta es, si me pregunto si los supermercados, que en la gran mayoría de países... Eh, tienen preponderancia, en el Perú todavía es, no, no llega al 60%, pero la bodega de barrio quizás vuelvan a, a relanzarse, en el sentido de que están más cerca del, del consumidor y por lo tanto van a poder hacer los delibres, que en este momento son los que me, nos ayudan en mi casa, eh, en nuestras casas, y porque están más cerca, y porque ya lo conoces, y porque ya no tienes que salir, entonces hay un, hay un eh, eh, si se quiere una, una menor fricción, práctica, evitar esa fricción de, de salir, ¿sí? Por otro lado, también tenemos eh, el uso, obviamente, y va de la mano con, con el tema del, del, de los canales online, el contact center, pero añadido todo el tema de delivery a domicilios, a mejores precios y facilidades. Y obviamente, si hablo de facilidades, seguramente el área de créditos y cobranzas tendrá que tomar nuevamente el impulso, porque el hecho de dar facilidades implica también eh, una responsabilidad de lo que estamos entregando en el mercado, ¿sí? Por último, dos, dos temas importantes en este tema de go-to-market, que es el sector turismo. ¿no? En, todos, en, todos este, eh, en todos nuestros países el sector turismo quizás es el más eh, quizás este, apabullado por estas medidas. Será seguramente repotenciar ya no el turismo de repente interregional, mundial, porque seguramente van a haber muchas más restricciones, sino repotenciar el turismo local. ¿sí? Y por otro lado... Otro negocio también importante y sector serán los restaurantes que, dicho sea de paso, tendrán que pasar un esquema de delivery o to go para poder justamente adaptarse a las nuevas condiciones. ¿sí? Eh, quisiera tomar tres minutos más, eh, Gabriel. ¿sí? Eh, quisiera un poco complementar este tema para no, no olvidar que, aunque estas medidas tienen que ver con obviamente las acciones comerciales y de relacionamiento con clientes pero no quisiera olvidar el tema de eh, que es ese customer experience que se hablaba de la experiencia del cliente eh, yo quisiera anotar que tenemos que pasar a hacer una ahora más que nunca una planificación emocional no es decir que sea emocionalmente inteligente y qué implica esta palabrita de emocionalmente inteligente y quisiera un poco tomar el ejemplo de la última película de, de, lo, de los Avengers, tenemos que poder sopesar el ritmo de las emociones, igual que en una película de Avengers, cuando vimos que, que pasamos de la tristeza, de la alegría, del entusiasmo, etc. Y tenemos que manejar en nuestra experiencia del cliente este, este ritmo de emociones, de tal manera de poderle brindar a ese cliente, con las nuevas condiciones que estamos hablando, eh, otro tipo de emociones, otro tipo de experiencias, pero que definitivamente no perdamos esta relación con el cliente, ¿no? Porque finalmente es una puesta en escena cada día con el cliente, ¿sí? Y quisiera terminar diciendo, revisemos los, los momentos de verdad, revisemos los procesos de atención al cliente para que sepamos dónde poner las CIES, dónde queremos que haya una atención guau, wow, para poder justamente desarrollar esa experiencia del cliente emocionalmente inteligente. Nada más y esperemos que la finalización vaya bien. Gracias, Javier. Gracias, José Carlos. Eh, creo que estamos, aunque no parezca, en condiciones de hacer alguna ronda de preguntas eh, de, entre los participantes. Se los... Aquí Sergio pregunta, ¿cómo piensan que será el primer día de regreso del mundo post-pandemia? Y, y me, atrevo a, me atrevo a tirar el primer comentario sobre, sobre el asunto, porque... Por, porque hace, a, a, creo que, a, que tiene mucho que ver con esto que veníamos hablando de los, de los sentimientos, ¿no? Es decir, eh, vamos a tener mucho tiempo de encierro y por lo tanto vamos a salir seguramente con muchas ganas de, de encontrarnos, ¿no? Y, y a lo mejor hay que prepararse para ese momento de encuentro, ¿no? Es decir, de reencuentro, de reencuentro eh, en las relaciones personales, pero también reencuentro con nuestros clientes, con volver a abrir nuestras tiendas, eh, sin duda va a ser un momento que nos va a movilizar a todos emocionalmente y, y creo que hay que prepararse para eso, ¿no? Prepararse eh, con una introspección, ¿no? Prepararse desde lo personal, pero también prepararse desde lo organizacional, ¿no? Eh, a abrir las puertas y a, y a recibir a alguien, no para salir corriendo a venderle, sino para salir corriendo a recibirlo, a abrazarlo, como seguramente todos tengamos esa, esa sensación. No sé si algún otro compañero quiere agregar algo al respecto. Yo, yo quiero decir algo que veníamos que veníamos, o yo venía pensando, eh, yo tengo 55 años, Marta ahí nombró unas cuantas crisis, eh, yo soy argentino, así que además de las crisis sanitarias que nombró Marta, nosotros vivimos un montón de crisis económicas, pero tremendas, tremendas, eh, busquen crisis económicas argentinas y van a pensar que es una película de terror, pero no, lo vivimos. Es un, co un continuo. Oh, sí, tal cual, tal cual. Y, y la verdad es que todo pasa. Eh, en dos tres meses nos vamos a olvidar, eh, vamos a quedar marcados, vamos a quedar con un aprendizaje, eh, pero creo que en dos tres meses, una vez que esto termine, eh, por supuesto que va a terminar, no tengo dudas de ello, más antes que después, creo que vamos a volver a la vida normal. Y, y sí va a tardar en restablecerse la economía de los países, de los países más chicos o de los menos poderosos económicamente seguramente nos cueste más, pero no, no, no creo que nos cambie demasiado. Eh, sí en cuanto a eh, sensibilizarnos, en cuanto a ser más exigentes, y, y creo que la, trabajar sobre la experiencia del cliente, y sobre la emoción del cliente, como decía recién José Carlos, creo que va a ser el, el pequeño o el gran cambio que deje todo esto. Pero en cuanto a la parte social, me parece que, que no vamos a, a cambiar demasiado. Yo Quisiera solo... sumar a lo que dice Hugo un componente, un componente que tiene que ver, ¿me escuchan? Sí, sí. sí. Y tiene que ver directamente con el uso de la tecnología. Eh, esta, esta etapa en la cual hemos tenido que recogernos y producir a través de la tecnología va a generar un gran cambio en el consumo, en la relación... el teletrabajo y antes. Toda esta cuarta revolución en este momento llegó para quedarse. Entonces lo sumaría también como un activo a capitalizar que va a demandar un entrenamiento muy profundo para todas las naciones que están involucradas. Bien, bien. yo le quiero contestar a Oscar, eh, a Oscar Marcos. Pregunta, si queremos mejorar el servicio al cliente, debemos de mejorar a quien lo proporciona. ¿Qué piensan de ello? Servicio es personas, así que no, no, no hay duda, no es algo nuevo, es tan viejo como la, el, el comercio. Eh, y por supuesto que cuando el servicio es malo, lo están brindando malas personas. Lo que no quiere decir es que las que tenemos frente a nosotros son los responsables. Por lo general, son personas poco motivadas, poco capacitadas, eh, poco comunicadas se les comunicó muy poco qué se espera de ellos o sea eh, yo creo que en un, un porcentaje muy pequeño la culpa es del que habla o interactúa con nosotros y siempre viene por hablar de culpa siempre viene un poco más de, de arriba pero obviamente que si sí, servicios son personas y, y si estamos interactuando con un cajero automático en un banco y el cajero automático funciona mal también fue programado por personas así que sí siempre son, son personas. ¿no? José Carlos, ¿te animás a hacer algún sí. aporte más? Principalmente contestando a Nancy, que plantea sí, yo, yo, hasta dónde, dónde saturar el cliente con publicaciones, por ejemplo, en Facebook, digamos, ¿no? Sí, sí. Eh, antes quisiera un poco complementar la, la primera, era eh, sí al, al distanciamiento físico, pero no al distanciamiento social, ¿no? Eso claro, claro. es fundamental, ¿no? Hay que poder diferenciarlo. Eh, sobre cuántas veces... ¿Sobre cuántas veces eh, dice publicaciones semanales se debe realizar para no saturar al cliente? Eh, yo diría que primero tendríamos que ver si, si lo, la comunicación tiene valor para, para el cliente, ¿no? Este, yo estoy seguro que si tiene valor, este, ese cliente va a valorar que le, le escribas por inbox en la noche, porque de repente está esperando crédito hipotecario o crédito del auto y no le va a importar las veces que te comuniques antes es que tú le otorgues valor a ese cliente que, que, que se espera eso de lo contrario este, lo estás esto lo estás molestando en realidad ¿no? sí. tal cual yo creo que ahí también es, es importante entender de, de, de que no, no es tanto un tema de cuánto sino más un tema de qué es lo que espera el cliente, ¿no? Y si a lo mejor en lugar de publicar tanto escucháramos más, quizás funcionaría un poquito más, ¿no? Obviamente también a la salida, como dice Oscar, a la salida de la crisis va a haber una lucha fuerte por conseguir clientes. Quizás, eh, quizás también tengamos que, que poner foco en, en no solo salir a buscar clientes nuevos, sino reencontrarnos con los clientes que, que perdimos en este tiempo, ¿no? Eh, Sergio también pregunta, dice, uno de los logros fundamentales fue que el de re, remotizar, eh, de pasar a remoto a la gran mayoría de los miembros de la organización, sin duda esto es un cambio en las dinámicas internas en las organizaciones, ¿sí? y eh, se me movió ahí, ¿quiénes deberían seguir trabajando en esta modalidad? ¿no? Esa es una gran duda de... De bueno, cuando volvamos a la, a la normalidad, todos vamos a volver a trabajar físicamente en las empresas, algunos nos vamos a quedar trabajando remoto. Eh, Serbia pregunta. ¿Qué oportunidades eh, de Sí, Gabriel. Del No, eh, referido a lo que dice Sergio Rotsevich, a quien le mando un saludo. Eh, yo, el, el tema de la, bueno, como dice Sergio, no sé si esta palabra existe, remotizar. Si no existe, la vamos a agarrar porque me encanta esa palabra. <ríe> me parece que ya, ya veníamos con todo esto y hoy uno de los beneficios que una empresa le puede dar a un joven, a un millennial, es un día de home office. ¿no? Eh, los jóvenes, jóvenes, digo, hasta 30, 35, eh, prefieren un día de home office a que les aumenten el sueldo. Así que me parece que, que esto es algo que ya venía de antes y ahora aprendimos que se puede, no todos, ¿sí? Yo creo que no todos aprendimos que se puede, y por supuesto hay un montón de negocios que, que no van a poder trabajar de, de manera remoto, ¿no? El, el señor que nos está terminando de construir la casa va a tener que salir en nuestra casa este y no va, no va a poder hacerlo desde su desde la suya. Pero creo que lo que pregunta Sergio, eh, que por supuesto no es que yo esté hablando con la, la, la, la, la, un dato exacto, una percepción y me parece que esto ya venía de antes y ahora muchos de nosotros aprendimos que está bueno que se puede y eso es algo de los cambios que me parece que van a quedar sergio no sé seguramente después se podemos seguir profundizando sí, y yo, yo, yo, yo quisiera anotar también que en algunos casos para los mandos medios creo que el home office <coughs> eh, creo que implica más trabajo y eso creo que los puestos gerenciales tenemos que tomar en cuenta porque muchas veces eh, ya, no, ya, no, ya no nos interesa la hora y simplemente tratamos de trasladar operativamente a los mandos medios las actividades y esto es algo importante que hay que considerar eh, un office no significa 24 horas por 7 ¿no? por eso decía que hay que aprender ¿No? es. algunos estamos aprendiendo todavía sí creo que eso responde también a la pregunta de Mario que decía, creen que las empresas están preparadas para continuar prestando atención en este, a este nuevo consumidor y también había un comentario que decía qué comportamiento el cliente creen que van a perdurar a largo plazo. ¿no? Obviamente tratar de medir el futuro en, base, en, el, en un momento de crisis es muy difícil y, y pensar que se va a extrapolar de esta experiencia eh, también es difícil. Sin duda muchas empresas tuvieron como un sacudón de, de darse cuenta que no estaban preparadas para este tipo de situaciones, ¿no? No estaban preparadas para que sus colaboradores trabajaran en forma remota o no estaban preparadas para atender a sus clientes en estas modalidades y los clientes tampoco estábamos preparados para, eh, para sumarnos a alguna de estas modalidades, ¿no? Que hay mucha gente que tuvo que aprender a hacer eh, compras a través de internet porque a lo mejor nunca los había hecho, ¿no? Y, a, y algo que aprendimos todos hoy, eh, todo el mundo habla de Zoom, de Zoom, de Zoom, Am, sí. empezaron a aparecer algunas noticias sobre Zoom, y ya vieron que sí. las noticias eran verdaderas. Zoom Exacto. no sé cuánto creció, creció. es verdad, o sea, hoy aprendimos todos que, por ejemplo, yo, me disculpe si hay algún directivo de Zoom escuchando, pero yo ya sé que no voy a comprar la plataforma de Zoom, y vi ahí por team de Microsoft, o alguna de esas otras. Digo, miren cómo vamos aprendiendo en el minuto a minuto de lo que es el teletrabajo, ¿no? Claro. Quiero sumar algo con respecto a lo que pregunta Mario Vázquez. Y es con respecto a las tecnologías de información. Eh, ¿Las empresas estaban o no preparadas? Realmente nos falta prepararnos. Desde dos maneras. Conocimiento técnico, capacidades, competencias... Ese es un gran desafío que es una invitación, por supuesto, a volver a la universidad. Y segundo, invertir en los conceptos de tecnología adecuados al negocio. Las tecnologías de información son, como en su momento lo dije en mi intervención, la tubería sobre la cual la operación del negocio llega al consumidor. Sin esas tecnologías dominadas, que adecuadamente diseñadas no vamos a poder crear adecuadas experiencias. Hay que necesariamente estudiar y trabajar más en el diseño e integración de ellas en el modelo del negocio. Uh -huh. Sin de duda, acuerdo. como menciona Mariana por ahí, la administración del tiempo de las personas que hacemos teletrabajo, también es algo a aprender, ¿no? Lo, lo, lo decían ustedes. El, el, el, lo decía José carlos especialmente el tema de supervisar personas que hacen teletrabajo pero también de gestionar nuestros tiempos como personas no es decir el, el diferenciar el tiempo de trabajo del tiempo en hogar del tiempo del almuerzo del tiempo de la, de la familia o de cualquier otra actividad es, es una mezcla que, que obviamente es, es parte de estos aprendizajes no es decir eh, hoy por ejemplo descubrimos algo sencillo que era eh, que un link a una sesión de Zoom no se puede publicar en redes sociales abiertamente, que hay que pedir inscripción necesariamente para, asignar, para responder con un password y que seguramente eso tampoco sea una limitación para quien quiere molestar, digamos, ¿no? Entonces, eh, no, no todo es maravilloso, el teletrabajo tampoco es perfecto y, y está bueno también eh, eh, entender o visualizar estas cosas, ¿no? Es decir, tener la posibilidad de, de pasar por, por la experiencia, ¿no? Eh, sí, sí y, y, y fundamentalmente también que eh, esta nueva modalidad va a implicar un nuevo lenguaje de medios, ¿no? definitivamente ese lenguaje de medios va a ser fundamental y está recién implementándose, es decir, va a ir cambiando dinámicamente hasta encontrar lo que la radio y la televisión y la prensa en su momento llegaron a hacer. ¿no? Sí, yo quiero ahí contestar a César del Castillo, que dice, ¿qué piensan en trabajar las bases de datos de las empresas como primer paso para reactivar clientes fieles? mira César, eh, nosotros somos de la Sociedad Iberoamericana de CRM, así que eh, no podemos entender cómo una empresa no trabaja sus bases de datos. Nos horroriza eh, la, la pregunta de si hay que hacerlo o no. Eh, eh, el CRM es eso, el CRM es relacionarse con los clientes a través del conocimiento de, de los mismos, y para eso trabajamos con bases de datos, eh, no que tienen nombre, apellido, mail y teléfono, sino que queremos saber lo que se sabe de, de un amigo. Así que eh, trabajar las bases de datos eh, no es algo optativo para nosotros, es algo obligatorio. ¿sí? Les, les es algo cuento. indiscutible lo que César está preguntando, quisiera aportarte. César, esa es una regla del juego gerencial. En este momento, hace rato venía sucediendo, pero el que tiene el conocimiento profundo del cliente tiene la capacidad de comprender sus gustos, hábitos y preferencias. Y si tú comprendes eso, que es básicamente un juego de información, puedes generarle valor, puedes atenderlo, puedes servirle. De manera que esa vela del juego llegó para no irse. Yo sí, quisiera, yo sí quisiera ir más allá a la, a la pregunta de César, que quizás es, dentro de esta cuarentena implica desconexión total con nuestros clientes, y yo lo, un poco lo, lo tomo así la, el trabajo, es decir, no necesariamente, nos interesa también la salud y, y, digamos, el bienestar de nuestros clientes. Entonces, no hay por qué perder comunicación en este mes, o en esta cuarentena. ¿no? Yo lo tomo por ese lado... Bien. Digamos, este, la, la consulta, ¿no? Hay, hay una cosa que yo quería agregar, que, que es una experiencia muy local, en, Uruguay, en Montevideo principalmente, es, es bastante tradicional que se armen puestos de, de, de vendedores de frutas y verduras en forma organizada, en lo que llamamos nosotros ferias vecinales, donde una vez a la semana en cada barrio, en cada zona, hay una, un conjunto de vendedores de frutas y verduras en, en los barrios, ¿no? en, la, en las distintas zonas de Montevideo. Y, y esa, eh, esa, ese vínculo entre el feriante y el vecino es un vínculo que realmente es muy cercano y de mucho conocimiento, ¿no? El vendedor conoce a cada vecino que va a comprar, sabe qué tipo de, de productos compra, cuánto compra, qué, cuáles son los intereses, ¿no? la, la típica de si prefieren la fruta más verde para que dure o más madura para consumirla inmediato. Es decir, hay un conocimiento que tiene el vendedor de, de la feria, el vendedor de frutas y verduras de sus clientes, que cuando eh, se limitó la posibilidad de vender en ferias, de establecer esas, esas actividades, eh, los vendedores dijeron, bueno, pero si yo los conozco, les, sería fácil para mí llegar a ellos y, y llevarles a su domicilio las frutas y las verduras. No tengo todo el vínculo construido. Y sin embargo, ¿qué le faltaba? Le faltaba base base de datos, le faltaba información, porque a lo mejor conocía el nombre de pila de la persona que venía físicamente, pero nunca tuvo registro de quién era esa persona y cómo contactarse, y ese cliente tampoco lograba contactarse con ellos. Se creó una plataforma en estos días para tratar de, de recuperar el vínculo entre los consumidores y esos pequeños eh, empresarios de frutas y verduras en Montevideo, y, y generar esa base de vínculo eh, se vuelve fundamental en estos momentos, sin duda. Mariana Álvarez hace una pregunta que me parece preciosa y muy pertinente. ¿Creen que hay un cambio emocional en cuanto a la conciencia del consumidor? ¿Puede ser parte importante de la comunicación? Eh, ¿Tocas el tema también de la crisis de los cuidados? Por supuesto que sí. Esta situación nos ha llevado a nosotros a establecer prioridades. La crisis de los cuidados que está marcada, con la participación de la mujer en el espacio de la productividad y de generación de ingresos para el hogar. Sin duda alguna se está sintiendo ahora, o cuido el bebé o trabajo, o hago el tabla, trabajo o cocino y preparo la cena. Este tema del cuidado también es uno de los nuevos rasgos de este consumidor que pasa de un nivel de anomia Mariana, de total indiferencia hacia el entorno, familia y colegas de trabajo, incluyendo clientes, hacia la comprensión del otro. Entonces, sí estamos pendientes del otro, eso lo hemos visto, vemos en los supermercados como nunca donaciones de mercados para otros, aplaudiendo a la gente que está atendiendo y cuidándonos en esta coyuntura, etcétera que es un sentido de solidaridad nuevo creo que la crisis de los cuidados que nos venía preocupando desde hacía un quinquenio en este momento va a tener un replanteamiento en el enfoque de la pregunta de mariana antes sin, sin duda hubo algo que quieras comentar eh, porque yo creo que sería bueno ya ir pensando en cerrar y hacer una sí. ronda de conclusiones? No, este... Bueno, no, que nos pueden cubrir a todos y, y contactarse con nosotros por redes sociales. Eh, yo había preparado una presentación que, bueno, por motivos que ya vieron no se pudo mostrar, pero está a disposición de ustedes, me la piden por mail y con mucho gusto se las mando. Así que, bueno, solamente agradecerles mucho a, a, los, a todas las personas que asistieron, que en un momento hubo casi un pico de 60, y bueno, y a mis amigos, colegas y socios, eh, Gabriel Budiño, Marta Lucía Restrepo y José Carlos Yamagoshi, y todo el resto de la sociedad iberoamericana de CRM que andan diseminados por toda Latinoamérica. Así es, gracias colegas. Gracias bueno, a Marta Lucía. Gracias a todos. Obviamente agradecidos a Hugo, a Marta, Lucía, a José Carlos, por, por la buena disposición para generar este espacio de intercambio, y, y nada, que esta os haya sido una oportunidad de, de reencuentro, de, de generar oportunidades de intercambio, de aprendizajes, porque creo que, que si algo nos tenemos que llevar de esta crisis es mucho, mucho más conocimiento y mucho más experiencia, desafíos, eh, retos para, para afrontar en el futuro. Gracias a todos, de verdad. Tengan ustedes muy buena tarde-noche en sus respectivos países y gracias de nuevo por estar.